Hola amigos, les hablo desde el templo mundial de la hechicería, realmente ustedes quieren cambiar de vida, realmente ustedes quieren convertir esa tristeza en alegría, contáctenos ya desde cualquier parte del mundo, no importa la distancia, nosotros podemos hacer que esa persona que le dejó, regrese a su hogar, la mala noticia es que usted está sufriendo por amor, y la buena noticia es que para eso estamos nosotros, para regresar la felicidad, la armonía, la alegría. Al seno de su hogar. No importa la distancia, no importa hace cuánto se acabaron las cosas. Nosotros le regresamos esa pareja. Ligada, doblegada, sometida, humillada, si así lo desea. Atrévete y déjate sorprender.